es súper, súper importante para mantener el enfoque en nuestros días, manteniendo nuestro enfoque vamos a ser más productivos, ¿por qué? Porque la vida pasa, aunque nosotros planifiquemos y planifiquemos cosas, lo cierto es que las circunstancias van a ser las que determinan ¿qué tenemos que hacer con nuestro tiempo? Hay urgencias, surgen cosas, a veces planificamos muy bien y cuadriculadamente y lamentablemente pues no podemos seguir esa planificación. Entonces tener este top goal o tener una meta principal para ese día, también esta técnica se conoce como MIT porque es most important task, es la tarea más importante que yo tengo que tener durante el día. ¿Qué quiero decir con esto? Esta tarea va a ser tal que no importa lo que suceda, yo por todos los medios posibles voy a tratar de hacerla. ¿Por qué? Porque sé que es lo más importante, no lo más urgente, no lo que quiero hacer, sino que es lo más importante que yo tengo que hacer ese día. Ese tipo de tareas puede estar relacionada con mi actividad laboral, puede estar relacionada con mi cuidado personal, porque imagínense que, la tarea más importante es una cita médica porque tengo un dolor de cabeza constante, tengo que ir al médico, cuando nosotros nos veamos invadidos por todas las cosas que pasan en el día yo sé que no, no importa lo que pase, yo tengo que ir a esa cita médica casi siempre no es una cita médica porque esas son cosas muy puntuales, pero imagínense que ustedes están haciendo un proyecto en ese proyecto ustedes están tienen un plan más o menos definido de cómo van a suceder las cosas en los siguientes meses o en el siguiente mes o en la siguiente semana. Si utilizan Agile por lo menos, Agile este, que es una metodología para organizarse, para trabajar sobre todo en equipos, pero también se puede hacer de manera individual, ustedes van a tener una meta de la semana. Esa meta de la semana tiene que ver con este top goal, con esta meta personal. Si yo estoy trabajando en equipo o estoy trabajando en lo individual, yo sé que cada día yo voy a tener que hacer una tarea que es la más importante para que al final de la semana yo consiga esa meta. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona muy, muy bien cuando nosotros eh, vamos a, a empezar nuestro día. Yo les recomiendo que en su ritual de la mañana, que es algo a veces que, que tenemos que reajustar y creo que lo voy a estar hablando en, en otro tip de la mañana o quizás en, en, en la sala que tenemos más larga los miércoles de felizmente productivos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo ese ritual de la mañana, de alguna manera voy a tener una suerte de ancla para comenzar mi día de la mejor manera para mi cerebro, porque a mi cerebro le gustan las cosas ordenadas, le gustan las cosas rutinarias, y es allí el poder precisamente de crear todos estos rituales, yo no los llamo rutinas, sino los, los llamo rituales porque es como algo un poco más pensado para mí y por mí, Ahí les estoy dejando, por cierto, el PIM de mi canal de, de, de YouTube en donde pueden encontrar todos estos tips este, pasados de las semanas pasadas y, y, y todo lo que, lo que vaya siendo los lunes. Entonces, al empezar tu día como parte de ese eh, ritual de la mañana, yo te pediría que pienses y determines y escribas. Es muy importante escribirla. Incluso si te cuesta enfocarte, te doy la recomendación de que en tu pantalla del ordenador, de la computadora, en la pared que tienes al frente, pegues un post-it o un papelito pequeño que tenga esa tarea escrita. Para que cuando tú te desvíes o, o, o, o no sé, o pase algo, pues tengas allí cómo volver rápidamente a tu foco y concentrarte en esa tarea tarea que es la más importante de todas entonces en la mañana nos sentamos y decimos ok mi tarea más importante es A pero no solo basta con eso o con escribirla o dejarla en el post-it sino que nosotros nos tenemos que asegurar que esa tarea más importante del día esté bien definida yo no voy a poner una tarea que sea difusa, porque eso me va a causar ansiedad, va a causar que yo procrastine. ¿Por qué? Porque si la tarea no está bien definida y yo no me puedo sentar a trabajar en esa tarea, entonces por lo general lo que va a pasar es que voy a dar vueltas, voy a hacer otras cosas, voy a irme a las redes sociales, porque mi cerebro va a evitar consumir más energía de la que tiene que consumir. Entonces, ah, no, es más fácil hacer esto para que yo voy a hacer lo otro si yo me puedo quedar haciendo esta actividad. Entonces, ahí es donde nuestro cerebro nos juega un poco una mala pasada y entonces nosotros tenemos que decir, ok, cerebro, yo entiendo cómo funcionas tú, entonces vamos a colaborar los dos para llegar al objetivo que queremos. Entonces, esa tarea tiene que estar bien definida. Si, por ejemplo, mi tarea de hoy fuese hacer la planificación estratégica de mujer cronopio, mi cerebro va a decir que no. ¿Por qué? Porque hacer la planificación estratégica de mujer cronopio es algo difuso. Entonces, en lugar de hacer eso, si yo ya tengo un plan creado, así sea con los pasos a, a alto nivel, yo los voy a poner allí. Entonces yo no voy a decir que mi tarea es hacer planificación estratégica de Mujer Cronopio, sino que yo voy, a, yo voy a decir, yo lo que voy a hacer en el lunes, el lunes 15 de noviembre, es hacer, no sé, revisar la matriz de productos y servicios de Mujer Cronopio. O si quiero ser más específico, puedo decir... Voy a replantear o voy a hacer un ejercicio de Product Vision para lo que es el coaching de productividad de Mujer Cronopia. Entonces, mientras más precisa sea esa tarea más importante del día, mejor nos va a ir a la hora de sentarnos a hacerla y esto es una recomendación que les doy siempre y vamos a hablar de eso también en el programa en, en la sala de los miércoles de felizmente productivos porque es una cosa que hay muchos mitos alrededor de la procrastinación y yo creo que la procrastinación tiene dos remedios infalibles y uno de esos remedios es precisamente definir las tareas de forma tal que yo no tenga fricción al momento de sentarme a ejecutarlas por eso es tan hermoso esto de reflexionar y planificar cómo hago las cosas, no porque me quede en la ideación, yo creo que cuando uno planifica tienes una, un cierto nivel de granularidad, eso quiere decir que yo voy a llegar a un cierto nivel de detalle, ¿para qué? para que eso se mueva, para que eso tenga movimiento, porque lo difuso yo no sé cómo moverlo, hacia dónde moverlo, cómo tocarlo, cómo hacerlo, entonces eso es lo que tenemos que evitar, una de las yo creo que de las premisas grandes de la productividad es precisamente eso, tener las cosas claras, tener eh, ese, ese paso a paso para que nosotros nos podamos mover. Entonces vale la pena invertir tus recursos de tiempo, energía y atención a lo que es esta selección, escritura y planificación del de top goal la meta más alta o el MIT como también se le conoce que es el, la tarea más importante. Una cosa que les voy a, a decir, pero va a ser el tip de la siguiente semana, pero para que tengan en cuenta que se enlaza con lo que voy a hacer la semana que viene el lunes, es que esta tarea más importante tiene que estar sí o sí relacionada con tus dos horas de trabajo profundo. ¿Qué es eso del trabajo profundo? Eso se los voy a contar en el tip de la semana que viene. Les voy a contar qué es eso de tener esas dos horas de trabajo profundo. Entonces, doy el último resumen de la sala, primero agradeciéndolos a Ángela, a Gracie, a Laura y a Rebeca su Tiempo, su atención y su energía en esto. Les recuerdo que allí les dejo mi canal de YouTube en donde pueden encontrar todos estos tips de la semana si llegaron un poquito tarde o quieren escuchar los tips de las semanas anteriores. Y también les recuerdo que aquí se habla mucho de productividad en este club multipotencial y si ustedes quieren también crear sus salas, no, eh, no es más que escribirme. Yo los hago, eh, ese rango que tienen que tener para crear las salas y se crean las salas. Esto es un club multipotencial, se habla de muchas cosas, sobre todo de productividad porque creo que es una de las cosas que más ayuda a los multipotenciales. Entonces, ahora sí, el resumen de la sala es el siguiente. Cada mañana te recomiendo hacer un ritual que incluya determinar y escribir tu tarea más importante o tu top goal. No solo eso, te invito a que cuando la escribas, también la definas. Si esa tarea no está bien definida y no sabes por dónde comenzar, y ahí voy a hacer una rima barata, entonces, la procrastinación te va a atacar. Entonces, nos sentamos en la mañana, escribimos nuestra meta más importante del día, que es nuestra tarea más importante, que recuerden que tiene que estar relacionada con el valor. ¿sí? Mi tarea no puede ser, bueno, voy a llamar a, a mis clientes para ver cómo están. No, tengo que agregar valor. Eso es una tarea más administrativa. Entonces, tengan cuidado. También, Creo que para resumir el resumen les voy a decir, siéntense en la mañana, escriban esa tarea más importante, esa tarea más importante tiene que agregar valor a su vida, importante, y esa tarea tiene que estar definida para que al momento de yo sentarme a ejecutar no haya fricción, sino que yo pueda, boom, ejecutar. Los beneficios de hacer esto es que voy a poder mantener el enfoque durante el día en lo que es lo más importante. Porque por lo general, las otras tareas que son administrativas las puedo hacer después, las puedo manejar de otra manera. Sin embargo, lo que no se me puede escapar en el día es lo más importante. Recuerden también que lo más importante no necesariamente tiene que ver con tu trabajo. Lo más importante puede ser algo de cuidado personal, puede ser algo para tu familia. Entonces, importante esto que ustedes definan, que es lo importante para ustedes, valga la redundancia. Así que con esto me despido, le doy muchísimas gracias por estar acá y los invito al próximo lunes en donde vamos a tener un tip productivo que se refiere a trabajo profundo, basado en el libro de Carl Newport del de mismo nombre. Al menos en inglés, porque no sé cómo lo trabajaron en español. Yo soy Elga Semoret, soy mujer cronovio Esto quedó grabado en los replays y va a quedar también en el canal de YouTube. Voy a cerrar la sala en... Cuando encuentre cómo pararla esto. Ah, muy bien.